Hola, bienvenidos eh, a esta charla que tenemos el placer desde Limited Bits hacerlo con Elisa Palmecera y Leonel Vázquez. Eh, eh, bueno, Limited Bits, soy René Carmichael y estoy acá con mi, mi colega, la genia Laura Benetch. Eh, básicamente somos un podcast y un colectivo tentacular. Eh, nos une el, el interés por las zonas tecnológicas liminales, el análisis crítico de los flujos de poder tecnológico, las experiencias poéticas que van más allá de lo binario los y los ejercicios de fracción cuántica. Eh, es un proyecto que, bueno, eh, colaboramos antes, pero nació en 2020 a través de, de la pandemia eh, a través de una producción de podcast, pero ahora estamos como en mucho más proyectos eh, internacionales de cada de, de, de muchos lugares, que por eso decimos es un proyecto tentac tentacular. Y básicamente y eh, una de las cosas que, que nos, no sé, nos gustamos mucho a través de ese podcast es abrir espacios de conversación, de preguntar, de, de abrir otras metáforas, y, y eso es un poquito la, la idea que, que tenemos hoy, de hacer con Elisa y Leo. Um, así que la idea es que, que traba, trabajamos un poquito a través de la conversación y abrimos preguntas sobre el paisaje, sobre la política del paisaje, sobre, sobre la materialidad de tus obras, um, sus obras, y um, vamos a hacer como algunos ejes y desde ahí abrir la discusión. Um, en vez, con eso en mente, también en vez de como, eh, introducirles formalmente, pensamos que es mejor que hacen a través de sus propias palabras. Eh, así que no sé si, si Elisa quiere si quieres empezar a decir un poquito sobre vos y tu obra. Y, y sí, eso. bueno. Primero que nada, gracias por la invitación. Eh, Siempre es un placer hablar de paisajes, además que es un tema que me, me gusta y me obsesiona mucho. Eh, y bueno, como presentación breve, soy artista visual, eh, también trabajo como docente y eh, me considero investigadora bastante experimental. Eh, y, bueno, actualmente trabajo, como contaba, en la universidad y también en diversos proyectos eh, artísticos, eh, creativos y editoriales en este momento. Varios de ellos con un colectivo llamado Toda la teoría del universo, eh, que también está, va a estar participando de Maslow. Eh, y, bueno, en mi trabajo, eh, principalmente, trabajo de una manera bastante interdisciplinaria, me interesan como el cruce de saberes, también de una manera bastante experimental y eh, siempre es difícil definir en pocas palabras eh, lo que uno hace porque además me considero bastante dispesa, pero eh, me gusta, eh, me interesa mucho el cruce entre eh, el arte, eh, la materialidad, el paisaje, la ecología y la tecnología eh, y últimamente los últimos proyectos que he realizado también eh, indagan bastante distintos temas relacionados con los conflictos socioambientales aquí, particularmente en, en Chile. Eh, sí, estoy también, eh, también estoy trabajando actualmente en eh, un proyecto de investigación en el, el cruce entre las tecnologías contemporáneas y occidentales con tecnologías eh, ancestrales o sobre todo andinas. Eh, eso podría decir eh, eh, de forma bastante amplia y resumida. Gracias. Y Leo, si quieres. No te escuchamos, Leo, creo. ¿Ahora? Sí, ya me escuchas. Sí, sí, ahora estoy sí. Ahí. No, Hola, René. Muchas gracias, eh, Laura, Elisa, por compartir este espacio. Muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme. Pues bueno, yo les hablo acá desde Colombia, soy artista sonoro. Eh, la verdad vengo de las artes plásticas y por algún error, o quizás más bien por algunos intereses, termino trabajando con sonido desde hace ya más de 20 años. Eh, pues mi trabajo se ha concentrado específicamente en eh, hacer y generar espacios, medios, formas, tecnologías, pretextos para provocar acciones de escucha, actos de escucha. Eh, quizás, bueno, ahora vamos a hablar un poco más de, del, del tema, pero, pero para poderlo plantear de, de alguna manera eh, inicial, podría decir que, pues, eh, escuchar es un acto político, por lo tanto, implica intereses, eh, una convicción, una decisión, eh, una disposición y pues eso no solamente ocurre porque sí sino que se gestiona y creo que a través del arte que yo hago provoco ese tipo de gestiones, gestiones donde las personas disponen sus cuerpos, disponen sus pensamientos, disponen sus sentires hacia unos paisajes, hacia unos entornos, hacia unos contextos que se expresan de manera sonora y que lo interpelan, y interpelan a cada uno de nosotros como testigos sonoros de una realidad, y testigos que de alguna manera tenemos que ver con ella, y, y, y, y interactuamos y la construimos, la definimos, ¿no? Eh, sí, también soy investigador, docente, trabajo en la Universidad de los Andes en Colombia, y pues he trabajado en muchos proyectos, tanto pues como a nivel institucional, como a nivel particular, eh, Especialmente como para darle un contexto a este escenario, como eh, llevo desarrollando varios años un proyecto grandísimo que se llama Escuchar en tiempos del agua y eso me ha llevado a pasear, caminar, nadar, navegar y compartir en, entre aguas dulces y aguas saladas con seres humanos y no humanos eh, y eh, encontrarme con ciertas realidades que me interpelan. Vivo en Cibaté, en dinamarca un lugar al sur de Bogotá, donde llegan las aguas hervidas del río Bogotá, aguas que no han sido tratadas. Y esa condición ha hecho en mí una pregunta fundamental en relación a qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que deberíamos hacer. Eh, y por eso me ha, me ha eh, como, eh, ubicado en una serie de contextos también de problemáticas y crisis socioambientales. Eh, y pues bueno, sí, eh, eh, especialmente tengo una relación muy cercana con ciertos materiales, con la madera especialmente, eh, y, y muchos de mis proyectos han tenido lugar ahí con ese material, un material pues muy básico eh, en, en, eh, en relación a los procesos eh, eh, de síntesis de la materia, ¿no? Mm. Y, y, y pues esto me ha llevado a generar formas espacios arquitecturas objetos que bueno ya luego hablaremos y veremos algunos de ellos muchas gracias sí gracias a ustedes dos y me parece muy interesante como las preguntas que abren de, de maneras diferentes pero similares en las dos obras que creo que es algo que vamos a ver hoy en, en la, como cuando la conversación sigue así que creo que ya podemos empezar con el con el primer eje ¿Quieres que lo lea? Sí. Nosotras eh, rescatamos algunas palabras y algunas imágenes, así que proponemos eso y bueno, y ustedes eh, lo toman como quieran. El eje 1 eh, abría un poco a algunas imágenes que habíamos visto en relación a lo ritual, eh, a cómo el ritual puede generar maneras de protección y o conservación, porque... Pueden ser dos cosas diferentes, proteger y conservar. Eh, ¿Qué vínculos podríamos encontrar con sustancias y vibraciones? ¿Qué metáforas también les parecen a ustedes que aparecen en esto del ritual y la protección? Imágenes e ideas del paisaje fuera del mundo y eh, impactos de acciones humanas más allá del alcance de nuestra, de nuestra mirada. Sí. Eh, puedo eh, empezar un poquito si quieren, eh, pero, por ejemplo, con, con tu obra, Elisa, es, es, eh, tu obra Solar Chamber, eh, bueno, la, esa cuestión de metáforas y tiempo es algo que vamos destrozando mucho en Limited beats y creo que me parece muy fuerte la manera que haces de, de cómo dar esa perspectiva, dar ese como ritual de otro tiempo y... y y abrirlo, abrirlo a, a, a otra pregunta Soy que, que, que tiene que ver con, como con esa cuestión de ritual, como una manera de protección y conservación, o, y, o conservación ahí también. Y, y para vos, Leo, creo que esa cuestión de es lo subacuático y traerlo fuera del agua. Ya es como se abre un montón de, de, de imágenes, de metáforas eh, diferentes y, y de situa situaciones diferentes. Y, y, y sí, creo que, no sé, eh, pueden traer otras obras también, pero esos son como las imágenes que, que pensamos ahí un poquito. Sí. Eh... Bueno, a mí, sobre todo, últimamente, el, el tema del ritual es algo que ha estado muy presente, y eh, de hecho en la muestra que estamos inaugurando hoy con eh, la curadora Merlina Rañi, en eh, donde también participa René, eh, eh, la, la frase que pusimos como, es una cita, pero sobre el texto que, que define el trabajo que yo estoy presentando, es una cita que dice, el ritual es al tiempo lo que la morada al espacio. Y siento que, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? También a, como que sí hizo aún más, más patente como el tema de, o, o quizás muchas cosas que uno no consideraba rituales se transformaron en rituales, ¿no? Como salir a caminar, subir el cerro, eh, y, y todos esos encuentros que para mí, con lo ¿no? Humano, al menos, y sobre todo en el paisaje, y además crecí en una zona rural, tengo como ahí una conexión que es un, algo biográfica también pero todas como esos rituales que, eh, que en parte tienen que ver, por un lado, con la presencia, o, yo lo, o, o es la forma en que yo conecto con eso, ¿no? con la presencia del cuerpo y la materialidad del cuerpo y la conexión del cuerpo con el territorio, por una parte, y, y por otra parte, eh, este tema que en parte indago o me interesó explorar en esa pieza que tú mencionas, que es Solar Chamber eh, o Cámara Solar. Eh, en eh, el tema de los ciclos, ¿no? de, los cíclicos, de los ciclos, de los, el, tanto los ciclos eh, en los que estamos inmersos en la naturaleza, como no, entendernos nosotros también como seres cíclicos, ¿no? sobre todo, o cíclicas, eh, sobre todo en el caso nuestro, eh, de las mujeres. Eh, entonces me interesa mucho en esa pieza, precisamente, es como una especie de observatorio, porque la observación también es algo como una de las acciones que, que yo personalmente, o una de mis herramientas principales, tanto para, para yo explorar el, el mundo y la, la realidad, eh, como lo que me interesa poner en juego muchas veces en, esas, en estas obras. Y en el caso de eso, es una construcción bastante precaria, o digamos, madera, pero que se inspira, tomé algunos elementos de que estuve investigando de eh, algunos centros ceremoniales y sitios de observación andinos, sobre todo andinos, pero en realidad exploré de diversos lugares y me interesó mucho por un lado esto de observar el cielo mirando hacia el suelo, como esto de conectar las distintas dimensiones del paisaje que es algo que me interesa mucho y de la, de la observación y, eh, eso por una parte y luego eh, porque bueno dentro de la pieza está una piedra con un espejo y que refleja el sol y toda la construcción dentro de este espacio como cámara donde uno puede entrar está alineada con el solsticio eh, de verano eh, que además es una fecha, eh, en realidad es el solsticio, bueno, está este tema de los hemisferios, ¿no? porque esa pieza la hice en, el, en Portugal eh, en el fondo se invierte, pero el 21 de junio, que es acá además una fecha ritual muy importante, eh, porque es el, el año nuevo andino, eh, entonces parece carácter ritual por un lado, pero luego está toda esta fisicalidad y esta materialidad que rodea la pieza, que está en un bosque, entonces la, el espacio y esta construcción tiene también una especie de eh, mirador, mirador. Eh, externo, donde uno puede subir y en el fondo observar también el entorno más directo. Entonces tiene como estas distintas, más micro y macro escalas también, eh, y el tema, bueno, de la relación del cuerpo con, es, con la orientación, con ese espacio particular, con la luz, con el paisaje que lo rodea, y luego tiene este pequeño guiño, que es que el espejo, en el fondo la orientación de la, de la construcción y el espejo generan esta inversión, que es otro como elemento con el que he jugado en varias, en varias obras. Eh, porque en el fondo al usar un espejo y reflejar para reflejar el sol eh, la pieza toda está orientada eh, en el sentido opuesto del sol en ese lugar, ¿no? y lo que pasa con los hemisferios es cuando uno en el hemisferio sur nosotros vemos el, el sol espejado en el fondo el sol gira, o lo vemos, eh, lo vemos girar eh, en el sentido opuesto del reloj eh, y son como pequeños detalles que, que uno de pronto no, no se da tanto cuenta y esto es como también más una especie de guiño que no es algo tan evidente cuando uno está en el espacio y observa la pieza, pero para mí también era una especie de, eh, de forma de, eh, más metafórica también de eh, un poco invertir la perspectiva, ¿no? como esto de pararse ahí y ver el sol en el, en el sentido opuesto, eh, porque también en términos como coloniales, muchas cosas fueron heredadas acá y que trajeron un poco los europeos eh, en la colonia eh, y que impusieron y que son súper desorientadoras cuando uno las analiza, sobre todo en términos del, del entorno, el paisaje y estos ciclos. Y entonces había son una serie de elementos que quise poner ahí en juego eh, y esa pieza originalmente yo la iba iba a hacer sobre una especie de ruina técnica que había en el bosque que era como una especie de construcción de concreto, donde había estado como unos generadores. Eh, y al final hubo una tormenta poco antes de, de que construyéramos la pieza, y, y eso no, no, no lo pudimos hacer, tuvimos que hacer una construcción como de madera independiente, pero eh, me interesa también mucho, y es algo en lo que trabajo ahora también, como este cruce entre eh, también esta especie de elementos como técnicos y tecnológicos, eh, que también nos, nos afectan mucho en cómo... Percibimos obviamente el entorno con, con esta otra conexión que es más, más material y más física. Bueno, pues a mí me gustaría pues hablar un poco de. Mientras la pregunta, me, me voy hacia el lugar de eh, la pregunta sobre la técnica, sí. O sea, finalmente el considero que los, estas, estos actos de ritualidad son unas maneras de resolver asuntos, asuntos que no solamente tienen que ver con, con, con necesidades básicas, materiales, sino que eh, nos, está, mm, nos está invitando quizás a, a pensar que eh, hay cosas súper necesarias para los humanos y para el resto de las formas de vida que requieren de unos modos particulares de hacer y considero que la ritualidad es, uno, es una manera bien particular de, de resolver el asunto desde el, nuestra mente y percepción quizás construida de la herencia occidental hemos instrumentalizado absolutamente todas nuestras prácticas de vida me, me, me parece increíble cómo se instrumentalizó el paisaje se, instru se instrumentalizó la cultura se instrumentalizó la vida, se instrumentalizó la muerte eh, acabo de ser papá hace un par de meses de nuevo eh, y, y me parece increíble con mi primera hija no me lo pregunté mucho pero con, con mi segunda hija eh, me, me pregunté demasiado del hecho de cómo parir y el acto de parir y una condición que es natural a los seres humanos y, y pues especialmente a las mujeres, es pues, eh, pues la condición mamífera y, y animal y salvaje que hay dentro de, eh, de, este, de, de estos cuerpos, ¿no? que, se, que despiertan una suerte de instinto en ciertas situaciones. Mm, me parece increíble cómo se nos olvidó parir, se nos olvidó traer, se nos olvidó un poco pero también se nos presionó a olvidar. Por otro lado, se, digamos que se normalizó las prácticas médicas clínicas y, y por otro lado se, se satanizó y, se, y, se, y digamos que se consideró como algo insano y algo que atente contra la vida de las prácticas autónomas. Pero lo que yo he visto eh, a nivel de... Eh, como lo están resolviendo muchas comunidades en, en Colombia y en el mundo entero, eh, eh, hoy en día un renacimiento a la partería y a las, a las prácticas autónomas de, de traer los hijos al mundo, ¿no? y, de, de traer, y, y una práctica social que me parece bien especial. Y, y, y creo que lo digo así porque eh, una de las cosas más complejas que logramos vivir en toda esa esas situaciones, el hecho de que eh, se banaliza todo el proceso de, de concebir la vida de un nuevo ser y se vuelve un asunto de números, un asunto de costos, un asunto de tiempos ¿sí? Eh, es increíble cómo se... Eh, que actualiza el cuerpo de la mujer y se pone en una posición a la altura del médico para que el médico pueda hacer su, su proceso y se eh, induce a través de una serie de sustancias exógenas el propio cuerpo para inducir el parto, cuando todas esas sustancias son producto de eh, o han sido producto del, del mismo cuerpo, el, el cuerpo es capaz, el cuerpo sabe hacer, la naturaleza eh, decía Humberto Maturana, la, la naturaleza es sabia, los que no somos sabios somos nosotros y creo que dentro de nosotros nuestro propio cuerpo nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer eh, sin embargo nosotros nos negamos a eso eh, y claro, el, el, el acto mismo de parir como un acto íntimo, caluroso un acto de... de, de eh, recuerdo a mi esposa... Cual, eh, cual mamífero salvaje armando una cueva esa noche, tratando de estar sola, tranquila, eh, buscando calor, y, y parecía tal cual, estaba en, en, en un plan absolutamente ella íntimo y gestionando toda su capacidad desde, desde esta situación. Me parece increíble eso, eso que, que pasa allí. Y, y bueno, creo que el asunto allí es que tenemos un cuerpo obsoleto o quizás se ha vuelto obsoleto, lo que no alcanza la mirada, lo que no alcanzan eh, los modos de percepción, quizás eh, un poco eh, desnaturalizados o quizás eh, un poco eh, eh, perezosos y, y, y donde no se explota ni se explora el potencial que tiene nuestro propio cuerpo, pues me parece que eh, eh, está poniendo en crisis muchos de esos elementos que, que, que, que soportan la propia vida. A mí me gustaría mostrar un, una, una imagen de, de algo que, que me sirve muy bien como para poder, no sé si ya me están viendo, pero aquí estamos en la Guajira, al norte de Colombia, un desierto, eh, hay sequías de tres años más o menos en algunas ocasiones, inclusive se pueden eh, mover más de tres años estas sequías y las personas han encontrado maneras únicas de obtener el agua y lo hacen a través de la radioestesia y, y prácticas como esas me llaman la atención porque creo que es, eh, están contraponiendo la condición limitada, instrumentalizada del cuerpo entonces utilizan su propio cuerpo como una suerte de eh, conducto energético que eh, eh, por donde viajan las, las fuerzas del paisaje en este caso las, eh, el, el material electromagnético que produce los movimientos de los ríos subterráneos y a partir de una serie de elementos elementales desde unas varillas de cobre hasta unas maderas lo que hacen es recorrer eh, el territorio hasta encontrar eh, pues un flujo de, de un río subterráneo, cavan, y pues de ahí sacan el agua, ¿no? Eh, y eso lo han hecho, pues, por largas temporadas, ¿no? No, no, es, ¿no? no lo están haciendo ahorita, es más, viven en el desierto y son una comunidad que pues que, se, que, que, que su ecosistema está configurado a partir de esa relación entre los vientos y, las, y los vientos, que es Juya, y las aguas que es Polowi, ¿no? ah, perdón, al contrario, las aguas son Polowi y el viento es Huya, entonces Huya está moviéndose por todo el territorio, Polowi es Esquivo, es un hombre eh, mujeriego, y viene de vez en cuando, y más o menos de esa manera se configura el, el escenario de, de, de, de esta relación entre las aguas y, y la sequedad. El asunto es que en los últimos años, por cuestiones de la minería a gran escala, como vemos acá, eh, el Cerrejón, que es eh, la, la mina de carbón mm, a cielo abierto más grande del mundo, pues lo que ha hecho es un poco eh, transformar el paisaje a un nivel donde la mirada no alcanza. Y, mm. y pues, muchas de las aguas lo que han hecho es llegar ahí a ese lugar y, y, y se posen en la parte de, como subterránea. El asunto es que muchas eh, comunidades para, digamos que, resolver el asunto eh, se han encontrado para poder mediar a través de Juya y Polowi eh, los, las lluvias, ¿no? O sea, es, lo hacen a través de actos rituales, es el ritual el que permite eh, y, y el que genera como una eh, práctica ancestral de crianza y llamado al agua un fenómeno particular y es, eh, eh, digamos que, una de las técnicas... Una, unos de los modos de hacer para subsistir las comunidades, ¿no? Entonces, ellos cavan unos pozos grandes y empiezan los rituales, y empiezan los cantos. Este señor, por ejemplo, ahí está eh, eh, tocando un instrumento que es, se hace a partir de una... Guadua, una plantita que nace en los ríos, que está conectada con los ríos y son estos sonidos los que llaman la lluvia y es increíble, yo estuve allá en un verano terrible de tres, casi cuatro años y empezaron los rituales y al poco tiempo llovió pues la, no hay necesidad de, pues siento yo que de buscar explicaciones científicas al asunto, me parece que estamos en un proceso de un giro ontológico, eh, eh, donde estamos entendiendo que, la, que debemos tener una concepción distinta a estos, a estos lugares, a estos paisajes, y, y no entenderlos como cosas, sino como seres, y me parece que que eh, la ritualidad es el acto de amor, es el afecto, es el modo de expresión en el que como seres humanos, en este caso, nos relacionamos con, el, con los otros. Yo creo sí. que ella eh, justo hiló, fue hilando solo los otros ejes. Eh, yo quería rescatar un poco por ahí, a lo mejor para, para unir con Elisa la idea de real, natural, que tiene todo que ver con lo que estaba diciendo él, también artificial, situado y descontextualizado, por ahí como... ¿Cómo lo, lo pensabas vos? ¿Cómo veías eso vos en, en, en tu obra, Elisa? Y no sé si unirlo ya también con el, con el eje 3 y la energía ambiental la, y las materialidades, porque creo que ya todo fue como uniéndose solo. Sí, también algo que pensé también es el... La conexión con el virtual con el paisaje y lo cotidiano, como esa ese relación con el día a día, que aunque capaz que lo virtual lleva a otro lugar, como ese, ese no, no quiero decir tensión, pero esa relación ahí, eh, también me parece interesante cuando está, estamos pensando en un momento tecnológico que también surgió eh, en, en ambos, en lo que sí. dijeron ambos. Yo creo que también ahí podríamos pensar en, a lo mejor, preguntarle a Elisa también otras, otras formas de rituales. Porque, o sea, cre creo que eh, Leonel estaba rescatando unos rituales así como propios, muy contextualizados. Y a lo mejor también podríamos pensar en otros eh, que están en otros contextos o que se descontextualizan y se recontextualizan. Mm. Sí, bueno... O sea, yo entiendo y es una, como, como decía, la observación eh, en muchas dimensiones para mí es como un totalmente un ritual. Eh, y me parece, bueno, me parece súper eh, certero y, y lo que decía un poco Leonel del de tema del hacer también, ¿no? Como está por un lado está el tema del tiempo y la temporalidad del ritual, eh, en esta cita también que mencionaba, como el ritual es al tiempo, lo que la morada al espacio, eh, como en el fondo el ritual también tiene esto, y por eso está tan conectado a lo cíclico, ¿no? como de, de ser un evento que va marcando, al final también va marcando el paso del tiempo, pero además tiene este carácter que, que muy bien mostraba el trabajo ahí de Leonel, como de, de celebración o también de de Agradecimiento y el tema también del cuidado que, que mencionaban ustedes, como de reciprocidad, ¿no? que es un principio además como muy fundamental que hemos olvidado. Eh, en el fondo, ese llamar, ese agradecer, ese invocar, ese entregar de vuelta, no sé, toda esa, toda esa conexión y ven como entendimiento eh, más horizontal, ¿no? como sobre todo. Eh, y también de la interdependencia, que también nos hemos olvidado muchísimo, con, con, con lo no humano. Eh, eso por una parte, y claro, el tema de lo situado, finalmente, y con la tecnología, eh, a mí me parece como muy interesante y súper desafiante, eh, esto, esto de intentar eh, interconectar también las múltiples dimensiones, tanto el tiempo, espacio, y, y en ese sentido eh, está todo este tema de lo que vemos, lo que no vemos, eh, lo que logramos percibir, lo que no, también, obviamente, cuánto ahí los aparatos y la tecnología entra a, eh, a transformarse también en estas especies de sensores y ampliaciones de nuestros sentidos. Eh, y en el, en, en el tema, obviamente, de la, de la crisis ecológica, ¿ya? Eh, también es, es como súper complejo porque, por un lado... Eh, todo apunta a que eh, hemos, o sea, que el, el tema de lo situado y, y esa materialidad situada y el trabajo situado y el quehacer situado eh, es algo que también necesitamos recuperar y, y por otra parte es también muy claro que vivimos como en un planeta que está todo interconectado eh, y que también está esa macroescala que también necesitamos considerar eh, y ahí como esa especie de diálogo y equilibrio entre esas distintas escalas, yo pienso que por ahí el pensamiento ecológico va mucho también por ahí, eh, y me parece como, como súper eh, interesante, y pienso que lo, muchos de estos rituales tienen que ver con también como no olvidarnos de, que, de, de esas macroescalas también, ¿no? Eh, por una parte y por otra conectarlas con ese río, esa agua que yo tomo y que, de, que en el fondo está directamente relacionada más y situada en el lugar que yo, que yo vivo también, ¿no? Bueno, un ritual de nuestra cultura contemporánea también es descontextualizar la basura electrónica, por ejemplo. Porque los basureros electrónicos están en ciertos puntos muy específicos. Uh -huh. eh, la mayor sí. parte de Occidente no se queda con su propia basura electrónica, por, por ejemplo, ¿no? Pensando en lo que decías vos recién. Totalmente, sí, bueno, esa conexión, obviamente hoy, claro, eh, por eso mi, mi interés en esa pieza del, del observatorio, eh, de la cámara, también nació de transformar una especie de ruina técnica, eh, como darle otro uso, yo creo que también ahí, obviamente, ya tenemos, estamos rodeados de eh, muchas ruinas, muchos materiales, mucho plástico, mucha basura, ¿no? También está precisamente, como tú mencionas, en cómo hacemos como ese giro y darle otro uso y otra mirada y porque también nos tenemos que hacer cargo, ¿no?, de todo eso que está ahí también, y ya es parte del, del, del paisaje, el territorio, eh, sin duda también va por ahí. Sí, creo que también hay, hay algo interesante en, en, en esa obra nueva, en la muestra que inauguró hoy, eh, porque... Todas esas cuestiones en relación con una materialidad, porque también eso es importante en, en, en relación con, con un ritual y, y con relación con el cuerpo. Y la manera que haces, como con, con ese suerte de fragmentos, no sé si usas el, la palabra fragmento, el fra, uh -huh. fragmento pero eh, ahí, como ese cuestión de lo que se vi, visibiliza, no visibiliza. Eh, como creo que ahí sí se, se, se abre a, a, a como sotar a otra relación ahí en, en, en lo que estamos. En, así que sí, no sé. Pensé en eso cuando estaban hablando también. Sí, yo creo que ahí entra el tema también de la energía, bueno, tanto de la materialidad, del cuerpo, el, el territorio, eh, pero también la energía, ¿no? Que es a mí al menos un tema que me obsesiona bastante eh, y como decía bien Leonel también la radiestesia, o sea también por ejemplo la radiestesia es entendimiento cuerpo como una tecnología, eh, también creo que también también como que el desafío en este momento es como cómo podemos repensar la misma tecnología eh, y expander también esa forma tan como limitada que quizás como cultura occidental hemos concebido como tecnología porque en realidad esas son tecnologías... Eh, ancestrales, y que se usan hasta el día de hoy, la de la radiestesia, para buscar agua. Eh, y, y esa como es muy fascinante y bonito esa conexión, precisamente en ese ejemplo, con, con el cuerpo, eh, pero también eh, mediado por el, igual o algunos eh, artefactos, eh, pero creo que también esa pregunta, a mí al menos me interesa mucho cómo explorarla en, en lo que hago. Sí. A, mí me gustaría, a mí me gustaría como conectar un poquito con, también con una serie de, de inquietudes que tengo frente a los modos en los que, eh, pues, la, la, el, los humanos, entendidos como dentro de esa biosfera, y en la relación con la geósfera, hemos producido una tecnósfera, y, y quizás está desacoplada en, en, en el modo de... Eh, pues como de eh, armónico, de, de, de, de ser, como decía Humberto Maturana, autopoética, tener la capacidad de poderse generar a sí misma, ¿no? O sea, el, el problema de la atmósfera y, y lo han planteado muchos teóricos en, eh, de, de los sistemas, es que eh, no es que eh, eh, esté en contra de, y, y esté un poco... Eh, desfavoreciendo las, los sistemas de autorregulación, eh, sino que está en un proceso inmaduro, de alguna manera, es lo que, lo que se plantea, ¿no? que hay una inteligencia de la biosfera, la cual no tiene la tecnósfera, y que vale la pena realmente eh, revisar un poco el modelo sobre el cual se está soportando la, la autosostenibilidad de, de, de este gran monstruo que hemos creado y, y, a, y a través del cual el, el, pues el planeta se está transformando. Mm, me llama mucho la atención, por ejemplo, que, que en, en esa sabiduría de la biosfera y llevándolo a nuestro propio cuerpo, a la dimensión eh, interna, la relación que tiene el calcio con los minerales, eh, en general, o sea, la manera en la que nosotros nos estamos comiendo el calcio, el calcio de las, de las rocas, el calcio de la luna, el calcio eh, y la función que tiene este mismo elemento como eh, dentro del cuerpo para darle estructura y darle rigidez como las mismas rocas, ¿no? Eh, y a la vez eh, la capacidad que tiene en términos de su efectividad para la función de la escucha y... El, y, y y la transmisión vibrátil, táctil del sonido, y que luego lo, se conecta directamente con las maneras de escuchar de las ballenas, o sea, si hay algo que, que tenemos entre las ballenas y los humanos, es aparte del amor al canto, eh, que somos mamíferos, y, y especialmente en Colombia, que vienen a parir a Colombia, eh, eh, y, que, y, que, y, que, y que tienen todo un proceso y todo un ritual de apareamiento y de traer a la vida, alumbrar a sus crías, eh, es que escuchamos a través de los huesos. Las, las ballenas escuchan a través de la mandíbula, nosotros escuchamos a través del de, eh, lóbulo temporal y, y en general por, lo, por, por, nuestro, por los huesos. Es increíble que nuestra condición de escucha subacuática haya sido relegada eh, de una de las opciones eh, y de las capacidades y las potencias que tiene nuestro propio cuerpo y ha sido relegada porque pues finalmente nos interesa más lo que vemos, la, lo que vemos nos sirve para ordenar, para generar cercas, divisiones, para calcular, para tener una perspectiva amplia de las cosas y de esa manera poder colonizar, la escucha quizás no, no, no cumple esa misma función, la escucha tiene que ver más con el sentir, con el estar, con el tiempo presente, con el acontecimiento de las cosas que suceden eh, a la vez que eh, su eh, suceden afuera, suceden adentro y resuenan dentro de las personas. Eh. Sin embargo, si tuviéramos en cuenta que eh, tenemos unas capacidades de escucha subacuática, nos daríamos, eh, eh, nos sorprenderíamos cómo en algunas situaciones, por ejemplo en Chile, con, con, con la pesca industrial, con todos estos barcos de arrastre, en Colombia con todo el proyecto offshore, pues lo que estamos haciendo es contaminando acústicamente los mares, ¿no? El asunto es que nosotros desde la playa, cuando nos nadamos y vemos el mar súper lindo, no estamos escuchándolo, y estoy de acuerdo con contigo, en el sentido de que claramente esta tecnología, pues nos está de algún modo limitando, o nos está potenciando, ¿no? Eh, el, digo, la tecnología del cuerpo. Entonces me parece que hay que hacer todo un ejercicio de... De, de construcción de, de esa dimensión corporal para poder llegar a, a, a encontrar unas relaciones filiales, unas relaciones de afecto, de amor, de cuidado a la vida, que, que superen esas divisiones entre lo humano y lo no humano, y, y creo que de esa manera eh, la tecnósfera va a tener un gran aporte y va a, va, va a ir en la dirección de la, de la inteligencia madura que tienen, eh, pues, las otras esferas o las otras, eh, los otros sistemas, como lo ha sido la biosfera y la geosfera. Sí, creo que esa relación con el cuerpo eh, es muy interesante en, en ambas obras. Y bueno, justamente pusimos en uno de los ejes las palabras la imaginación táctil. Y creo que ese esa relación con el cuerpo y todo ese problema más políticas o más sí, hablando de colonial de, de todas esas preguntas es, es muy interesante como como ese también se vuelve un, una parte de materialidad en relación con el paisaje y y y, y, y creo que bueno, en, en dice en una de tus obras que creo que ese espíritu te terrestre, pero puede ser que es otro, pero había una línea que dice, respiren algo de material. Y, y me encantó esa línea porque creo que eso es, es como, eso es como la manera de capaz que abrir eso y, y leo a través de, de tu, tu uso de sonido, a través de como abrirlo a otras imaginaciones, creo que ahí es como donde toda esa y se vuelve como Sí, posible desde el cuerpo, como, no como algo que tienes que ser un experto, que pasa un montón de veces con ese preguntas es como, yo puedo ir y sentir, y eso es suficiente para, para tener un diálogo con, con, con eso. Sí, yo creo que ahí, bueno, lo, el sentir o lo sensible es algo que al menos a mí, pienso que también es un tiene mucho potencial como... Sobre todo desde el, desde el área creativa y desde el arte, cómo como entendemos y cómo también expandemos esa noción o ese acto de, de, de lo sensible, de sentir y de entender. Yo en este momento, por ejemplo, eh, una de las cosas que estoy explorando, porque estoy en una residencia, por eso estoy en un estudio que se llama tsunami que es de arte sonoro y experimental. Eh, estoy en un estudio, por eso, de sonido. <risa> eh, a pesar de que, bueno, yo trabajo como bastante en multimedia. Pero, pero me interesa mucho, por ejemplo, acá en el lugar donde estoy, he visto mucho eh, esta relación de el árbol y la antena, por ejemplo, no como entender eh, los árboles como antena, los líquenes también son sensores, yo creo que también hay, hay, hay muchos cruces y, y, y temas con tanto lo sensible por una parte de, del cuerpo, y para mí cuando hablo de observación no se trata solo de, de ver una imagen, no cuando hablo del, del acto este más ritual y del observatorio y de quedarse ahí, también hablo como del, del estar ahí y, y, y esa sensibilidad que conlleva eh, esa experiencia, porque creo que también el ritual eh, y ese acto tiene que ver con la experiencia, ¿no? eh, Que también es algo muy desafiante o desafiado en, en, en estos tiempos de, de pandemia, sobre todo y de, y de tanta virtualidad que obviamente no, no quiero decir que esté mal, pero, pero sin duda... Eh, es algo que tendremos que pensar cada vez más, ¿no? Como la, ex, la extinción de la experiencia, prácticamente. Sí. Y Leo, ¿quieres comentar algo? Ya, eh. ya creo que tenemos que cerrar, pero si quieres eh, comentar algo. Leo. Pues a mí me gustaría mostrar otra imagen, si me lo permiten. Mm. Eh, el estetoscopio de Pinar es un dispositivo que en muchas zonas de Colombia, sobre todo por la dificultad a, para acceder a equipos sofisticados de escucha obstétrica, eh, pues sobre todo en las selvas y, y este especialmente en el Chocó, eh, cerca pues, eh, o sobre el mar Pacífico, en el litoral Pacífico, pues las comunidades eh, eh, tienen que resolver el asunto de traer a la vida a sus, sus hijos de un modo en el que sea autosuficiente y pues eh, al no tener imágenes eh, Doppler ni nada de esas cosas, pues utilizan un estetoscopio que me parece que es un dispositivo súper básico, se utilizó al, al, a, pues, el siglo pasado como el eh, en, en principio acústico, como la forma de, de, de, de la escucha, para las guerras en, en relación a la construcción de radares, pero el principio es el mismo, más o menos un dispositivo, estos puede amplificar tres decibeles acústicos lo que está vibrando, y me parece muy bonito lo que sucede allí, porque al final eh, lo que nos está diciendo la imagen y, y, y este propio dispositivo es que el sonido importa, y el sonido dice, y el sonido habla, el sonido llama, el sonido nos vuelve testigos de algo que está sucediendo, que, lo que, que, que el sonido tiene pulsos y mensajes de vida, y, y considero que si uno escuchara los mares, por ejemplo, en nuestros proyectos que he estado desarrollando en los últimos años, pues uno tendría una eh, relación distinta con la vida. Uno, te, uno estaría eh, ayudando a facilitar, quizás, eh, y, y, eh, los, los mecanismos de autorregulación, lo, la, las formas cíclicas de, de, de autopoiesis de la propia vida. Yo creo que uno no cuida ni, ni valora lo que uno no conoce y, y conocer no solamente digo con la cabeza, sino con el corazón, con lo sensible. Entonces me parece que una de las cosas que hacemos como artistas es, es generar esos puentes para tratar de que las personas se puedan acercar a esas, a esas digamos que a esas realidades, que eso, eso que está sucediendo a 180 kilómetros de distancia de las orillas con los proyectos de industrialización de los mares, pues tenga que ver con nosotros que vivimos en las montañas porque al final estamos en, en, en un planeta que, eh, que es cíclico y las aguas que se eh, derraman en estas montañas y que transportan las piedras y las montañas hasta llegar a los mares pues es la misma eh, que está en un lado y está en otro entonces me parece que eh, pues el llamado aquí de alguna manera es a eh, a, a acercarnos y a reconocer desde las prácticas que, que desarrollamos un, un modo distinto de, de estos paisajes y, y, y, y asumir nuestra condición como testigos de la realidad. Sí, y creo que es un buen momento para terminar porque no, no queramos con más tiempo, aunque queramos con mucho para seguir charlando. Pero bueno, seguimos desde la experiencia, seguimos eh, desde la escucha, se seguimos pensando y preguntándonos sobre sobre todo todo ese problema. Y, y bueno, gracias por estar con, con nosotras y abrir ese espacio. Y, y gracias a PlusCode. Y, y bueno, sí, seguimos.